amigos ya veis que volvemos al palo el palo super palo pasa super palo la hostia que bien va eh va, va fantástico para grabar pero aquí estoy yo detrás de las gafas no he encontrado las otras así que me llevo las eh, estas no son fotocromáticas estas son polarizadas se ve más guay pero son más oscuras solo valen para como hoy solazo si es para de noche, no, son muy oscuras, ¿vale? Pero son polarizadas y se ve súper bien los colores. Colores más verdes, más rojos. Se ve todo como más saturado el color. Bueno, pues nada, esta es la zona donde arranco siempre, esta es la subida de siempre. Cuando estoy fuerte, con ganas, ya empiezo corriendo directamente, como sin calentar, vamos a decir. Corriendo despacio. Y cuando no, pues lo que hago es alternarle. Le hago un poco así y corro un poco y luego sigo andando un momento. Es la manera de arrancar la sesión. Sigo andando un poco así y vuelvo a correr. Voy arrancando así. Y de esa manera pues vamos entrando en calor. Bueno, venga, en este caso voy a grabar un poco la sesión pero antes quiero grabar un vídeo que tenía pendiente y digo, lo tengo que hacer en el PC, con el Strava, pero no lo hago. Así que al final lo voy a grabar así y se acabó. ¿Recuento semanal de kilómetros? Pues no me lo sé. Pero bueno, da igual, os voy a hacer la explicación un poquito de las últimas dos semanas y ahora estamos en la tercera. ¿Vale? Ahora estamos en la tercera semana de simplemente de un recuento, nada más. Estamos a viernes, ¿vale? Para que os hagáis un idea, ayer hicimos el directo que estábamos los cuatro para que os orientéis y digáis, ¿dónde estáis? ¿Dónde estás? Pues ahí estamos. Viernes, día siguiente. Bueno, pues... A ver, las dos últimas semanas he trabajado, pero no he podido trabajar todo lo que quería. La primera le metí gimnasio por las tardes, bastantes días, y fueron sesiones normalitas. Voy un poco de memorias, ¿eh? Hablamos de tres semanas, de las tres últimas. Y bueno, pude entrenar yo creo que unas cinco sesiones, más o menos entre, o seis sesiones entre correr y. Correr y bici. Y.. Hola. hola, hola. Es que voy hablando a la cámara, por eso parece que voy solo, ¿eh? voy hablando solo. Y bueno, pues lo que decíamos. Pues bueno, fueron sesiones no demasiado grandes. Eh. Estuve entre los 20. 22, sesiones no muy grandes, pero bueno, ir haciendo, ¿vale? Fue bien ordenada, cogiendo un poco de bici, digo, alternando días de bici, días de correr y, y gimnasio lo que pude por las tardes. Bueno, no salió demasiado grande, no me acuerdo si salieron, esa semana yo diría que salieron 81 kilómetros o algo así, de correr y de bici, no me acuerdo. Vale, segunda semana, la segunda semana es la semana de la Bandic, ¿vale? Que fui con el Iván a hacer el hábito abierto y esa semana pues fue muy bien la parte que pude el lunes, martes, miércoles pero luego ya dejé de correr me parece que salió un 61 kilómetros de correr muy poquito, porque el miércoles acabemos de correr, o sea, solo corrimos no me acuerdo si fue el lunes lunes y miércoles o lunes y martes un poco y miércoles otro poco y ya está, no se pudo hacer mucho porque luego ya íbamos, yo tenía un montón de cosas de trabajo de, de entrenos, porque el fin de semana estaba fuera entonces tenía que montar este y tenía que preparar las cosas del hábito de evento para el Iván en fin preparar el coche organizar el coche para llevar eh, las cosas donde como duermo y tal no y eso pues lo complicó un poquito ya me canso el brazo ¿eh? de con esto que, que muchas te vas cansando el brazo bueno y ya está entonces esta semana pasada pues no fue todo lo ideal Acabamos de correr el miércoles, ya está, pero es lo que hay, se hace lo que se puede, pero os cuento la realidad, os cuento un poco el tema de hacer estos recuentos semanales para que veáis un poco lo que a la práctica intento entrenar, pero luego a lo mejor no puedo, por la razón que sea, ¿vale? Y bueno, esta semana hemos ido medio bien, eh, lo que hicimos es que el domingo pude hacer en cinta a las 2 de la madrugada o algo así, que ya ha quedado... En realidad era el domingo, pero como era 2 de la madrugada, el extraba te lo pone el lunes, ¿vale? Y hice 5 kilómetros de activación en cinta. ¿Por qué? La explicación, porque yo eh, no había entrenado desde el miércoles corriendo, os sea, acordáis que os lo he dicho. Luego nos fuimos a la Bandic el viernes, entonces no quería meter una sesión grande el lunes sin haber corrido desde el miércoles. Sería jueves parado, viernes parado, sábado parado, domingo parado cuatro días parado y el quinto de entrenar, una sesión un poco grande, eso es malo, bastante malo, te puedes lesionar o te puedes sobrecargar, y aparte no rindes, entonces, bueno, pues lo que hicimos es eso, activar 5 kilómetros de cinta, a 5.30 al kilómetro o algo así, me parece que me salió de media, tranquilamente, y ya está, eso a las 2 de la madrugada, y luego por la mañana, creo que lo hice el entreno ese por la mañana, pues me fui, hice creo que 28, 28, pero bueno, ya eran 28 con el calentamiento de los cinco anteriores, por lo cual cumplimos esa norma de seguridad de hacer una activación el día anterior, para no ir con las piernas en frío. Si hubiéramos trabajado, por ejemplo, el sábado, hubiéramos entrenado, no tenemos que hacer esa activación el domingo, porque hace sábado corro, domingo descanso y lunes puedes meterle lo que quieras, porque solo es para un día, las piernas están calientes, todavía les queda la calentura de haber corrido el sábado y no hay problema de lesiones ni de nada, va todo bien, ¿vale? Pero bueno, se hizo así, entonces si no me equivoco pues lo que hemos hecho es eso, 28, luego hice 30, 32 de bici o algo así, con unos 700, es lo que suelo hacer más o menos, depende del circuito que cojas, si cojo el pulgrafío salen más kilómetros, unos 800 positivos, 40, 42, 800 positivos, pero como voy a otro circuito que es un poco más divertido también, pues salen menos, menos kilómetros. Y ya está, y... Ahora ya tengo que agarrarme, porque mi memoria es un poco mala. Luego hemos hecho otra sesión de otros 28. Sería lunes, bici, lunes correr. 28, martes bici 30-32. Miércoles, no he podido ir al gimnasio, no he tenido tiempo. Miércoles, otra vez unos 28. Jueves, ayer me tocaba bici. Al final digo, va, me la jugué y digo, va, la hago por la tarde. Pues la fastidié, porque por la tarde... Pues no encontré al final el hueco Primero pego un chaparrón Tenía que esperar que llegara mi mujer del trabajo En fin, tenía cositas y, y que tenía que cuadrar Al final me dieron las 8 de la tarde La 8 y 17 Y digo, hostia, la 8 La 8 de la tarde, tenía el directo a las 10 El de ayer, el de jueves Digo, hostia, de 8 a 10 salgo con la bici escopeteado No tengo tiempo de cenar, el directo lo voy a empezar tarde Digo, mira, corto la bici Que como no es una prioridad tampoco La bici la corto y ya está. Y hoy, no sé venido venido a hacer 28, pero no me va a dar tiempo porque estoy grabando. Por lo tanto, pues saldrá 24 o 25, no hay más. Todo esto tendría que estar corriendo, ¿vale? Pero claro, ¿quién explica las cosas bien corriendo? Fatal. Así que, pues a lo mejor haré unos 24 o 25, a ver cómo me lo veo el tiempo, depende de lo que grabe. Y hasta y eso ha sido estas últimas tres semanas, contando hasta hoy. O sea, primera semana creo que fueron unos 80 más o menos de correr y tanto de bici. Segunda semana 61, creo que fueron de correr. Miércoles paremos porque tuvimos la Bandic. Domingo activar. Lunes de esta semana ya hemos empezado con 28. Bici 28. No bici, que era ayer. Y hoy unos 28 tocaría. Pero pues no me va da a dar tiempo, ¿vale? Y ya está. Eh, si puedo, mañana no haré bici, seguramente que es sábado, para tener tiempo de, de cosas en casa, de trabajo, pero, pero el domingo intentaré, intentaré a ver si puedo sacar 28.30. ¿Vale? Entonces ya empezaremos a ir un poco bien. Ya estaré contento porque habremos hecho cuatro sesiones de 28, más o menos. Eh, y ya estaré contento 4.28 pues son 4 por 120, un poco menos 110, 115 kilómetros semanales que para mí es una cosa que bueno que ya voy empezando a estar un poco contento si hago eso, un poco satisfecho pues de decir, bueno, estoy entrenando ya, ¿vale? y ya está, los ritmos bueno, pues depende de las sesiones, pues van saliendo más fuertes, van saliendo más flojos depende de cómo te encuentres pero bueno, van saliendo más o menos eh, sí, depende del nivel que le metas, pero Siempre buscando que sean más lentos de 6 el kilómetro, no bajando de 6 el kilómetro. Y depende del circuito, ya digo, el este miércoles hice el circuito más de nivel y me pilló, pues, ¿qué me pilló? Los jabalíes que me entretuvieron, que me bloqueaban el camino, que lo puse en el Facebook. Y, y el chaparrón aquel bestial, la tormenta aquella que la grabé, la subí al Facebook un poco. Eh, bueno, me pillaron malas condiciones Ah, no, pues entonces no hice Que va, no, no, no hice Que va, hice pocos kilómetros No, no, me he equivocado, no hice 28 Hice menos Sí, sí, que me tuve que dar la vuelta En el castel, bueno, pues Pues todavía menos Pues ya está, chicos, vamos a A empezar ya con la sesión Yo creo que ya toca Ya vamos súper lentos, vamos a 5,7 km por hora, es decir, vamos a 10 minutos al kilómetro, porque, claro, vamos andando. 10 minutos al kilómetro, esto ya no lo arregla nadie, por mucho que corras. Y ya está. Está todo muy guay. Estos días que ha llovido fuerte, yo lo que hago, por ejemplo, cuando salgo con bici, lo que intento siempre es dejar o salir por la tarde, si, por la, si la noche anterior llovió, por la mañana está todo embarrizado, ¿vale? Entonces, fatal para la bici, la pones perdida, no tracciona, nada. una una leche, entonces intento, si puedo dejar un día mínimo, desde que llueve, un día, al día siguiente no salir en bici, si puedo, porque está todo embarrizado, y si no al menos dejar que el sol de por la mañana seque un poco y salir por la tarde, entonces ya medio trascena, ¿ver? pero está todo, que aquí, aquí todavía no mucho, pero como te metas en ciertas zonas que ahora pasaremos, eh, con la bici pues te, te, es que no, no subes, porque te vas resbalando, ¿vale? Te llenas todas las botas de las calas, de barro, todo. Entonces va mejor cuando veáis esos días de. ha habido lluvia, pues lo cambias por uno de trail, que el trail es somos 4x4. Corriendo no hay ningún problema, corriendo. me parece que estaba en todo el rato. Corriendo sin miedo, sin miedo porque traccionamos como queremos, es lo bueno que tenemos el, el correr. Correr te puedes meter por donde haga falta, por donde haga falta, no es como la bici que está limitado a donde se puede traccionar. Venga, seguimos.